Alberto Rojas resultó herido a puñaladas en medio de discusión en juego de domino, hecho registrado en la comunidad majagual de la Peña. Estaba en un juego de domino, yo, yo estaba anotando, el padrato mío estaba contrario de que me pinchó jugando. Entonces él me dijo que lo pusiera 30 tantos escondidos de, de mapa para que pasara la malo. Yo le dije que no podía porque el padrato mío estaba ahí. Entonces dice: incomodó, yo me paré, le dejé la nota y voy saliendo de, para afuera. Y ahí y, por pues detrás fue y me atacó. ¿Cómo se llama él? Samuel Polanco. Samuel ¿Dónde vive él? Allá mismo en en Majaguar. Inmediatamente él hizo eso. ¿Qué, qué pasó? No, yo, yo no fui más bollo fui yo, o sea, para defenderme. ¿Cuánta ¿Cuánta ¿Cuántas heridas ¿Cuántas cuñadas? No, una sola. Eh? Una, una sola. sola? Sí, sí. entonces dónde está él ahora? En el corte. Está preso. Ajá. ¿Ustedes habían tenido problemas en otra ocasión? No, no, así. No, no, pues ¿De palabra? No, así no. No de gravedad, ¿Cómo ¿Cómo el nombre completo tuyo? No, Alberto, Norberto, no. ¿Alberto, qué tú le pides a las autoridades no, adelante. Ah, tío, porque, porque miento, que en adelante? porque un caimiento, me está a me otra persona. Ya. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.